Sobre la evolución de, de, del anime, y es medio difícil. Yo la verdad es que a esta altura no me considero un especialista. Este, yo creo que, que a simple vista por lo que consumo ahora, que veo Netflix y demás, o sea, no, no la verdad es que no, no busco, ya se me pasó el tiempo de, de buscar por otros lados. Este, sí noto que a mí personalmente no me, gusta mucho, no me gustan mucho a veces el, los estilos de dibujo actuales. Me parece que son como niñas generales en la cultura mundial, ¿no? Hay como una bajada de edad en los personajes que a mí, que estoy cada vez más grande, me resulta cada vez menos interesante. Eh, me parece que, que, que no hay... Este, no sé, antes vos eh, tenías eh, dibujantes, artistas que reconocías inmediatamente por el dibujo. No digo que ahora no, me van a matar si no, pero este, era más, más este, personalista el dibujo, me da la sensación. Y bueno, y, y, y tenías personajes grandes, personajes de 30 años, como grande te digo, ¿no? Pero ahora no, ahora veo que hay mucha, mucha pendejada este, y, y eso a, a, digamos, a primera vista, lo que veo es eso. Este, y bueno, los colores obviamente son distintos porque las técnicas de animación y de color, de, de color son distintas ¿no? con la tecnología eh, y algunas cosas están buenas. Eh, me tengo que acostumbrar al uso tan intenso de la animación digamos, como en 3D o ya ni si cómo llamarla, este, que mucho no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Y... Mmm, y eso, digamos, no, no no no no mucho más. Yo creo que hay historias buenas, no quiero pecar, porque tampoco las conozco, conozco mucho, este, pero eh, no es que todo pasado fue mejor, nada que ver, pero yo rescato historias que tienen 20 años y que no han sido superadas. Entonces, si no han sido superadas es que, bueno, viste, qué sé yo. Eh, hay, hay mucho, hay un montón, sale todo el tiempo algo, pero bueno, poco es lo que perdura, entonces quiere decir que mucho de lo que sale no es tan tan tan bueno. Pero después, bueno, cada uno tendrá sus, sus, sus series este, favoritas. Yo cuando hacía el programa había un montón que yo no veía simplemente porque yo estaba saturada del programa. Y bueno, y, y muchos habrán crecido con Sakura Car Captor, con Yu Yu Hakusho, con... Eh, no sé, la infinidad de series que, que se han pasado, que no son series que, yo, que a mí me gusten ni que yo haya sido fanática. Este, entonces es difícil porque la relación que uno establece con la serie es siempre tan personal, ¿no? por lo que le despierta, por lo que le hace acordar, por cómo le gustaba. Entonces, este, no sé, no, no, si tengo que nombrar series, son por ahí muy viejas, tienen que ver cuando yo no trabajaba ponerle, en el club, que las disfrutaba más como, como espectadora. Eh, pero, bueno, básicamente creo que las edades de los personajes, las, los colores, ¿no? este, esos son como los cambios fundamentales que yo veo. También es difícil hablar de la diferencia entre el público, porque los públicos eh, son distintos simplemente porque las edades son distintas. Cuando el manga y el anime se hicieron conocidos acá, había gente que, tenía, que tiene hoy 50 años, eh, que obviamente es de la primera escuela, eh, y, y bueno, no le gustaron mucho las series que llegaron y el fanatismo este, que ocasionaron. Entonces, no sé, la verdad es que eh, a mí no me gusta no, eh, caer en el purismo, ¿no? Este, ¿Qué es mejor o peor? o Porque yo tuve que, no sé, yo también vengo de la época de los VHS, de que no había canales de televisión, entonces yo me tenía que juntar con estos chicos que, que hoy tienen 50, 50 y pico de años, a que me pasaran VHS, conectar dos videos, este, grabarlos, verlos en blanco y negro porque era NTSC, La Norma, eh, grabarme cassettes con los CDs de música, digamos que todo eso es muy pintoresco y es muy romántico, pero no me hace ni mejor ni peor fan, digamos, este envidio a los chicos que en tiempo de esta parte, digamos, consumen anime, por internet, de hecho yo leo todo mi manga por internet, entonces, este qué sé yo, eh, creo que, digamos, si te gusta, eh, bueno, nada, consumilo, eh, disfrútalo, porque la palabra consumir es media fea, disfrútalo, y, y bueno, cada época tendrá su su tipo de público en, en particular, este, y también la oferta de manga o anime que vos tenés a determinada edad es lo que va formando todo, tu gusto y tu perfil como público. Entonces, eh, no es culpa tuya, <ríe> ni una cosa ni la otra. Eh, pero bueno, ponele que hace 20 años el, el fanático era un tipo más sufrido, y sí, porque había menos disponibilidad, porque no había tele, porque no estaba Netflix, porque eh, Internet estaba en pañales, y, y bueno, era como más, más sufrido en ese sentido. Hoy es más fácil, adiós, gracias. Este, y, y bueno, esas son las ventajas y desventajas. Si sí, tengo que pensar en un top de animes y mangas, y la verdad no sé. O sea, a mí me gusta mucho Cabo de Bebop, siempre lo, lo digo, me parece que es una serie que tiene más de 20 años y, y es genial. Este, son, es una sola temporada, eh, son perfectos los capítulos, perfecta la historia, la música de Yoko Kano, o sea, es, es como una perla eh, genial. De hecho, todavía se siguen haciendo de, de, de fix de, de la serie, así que para mí es, es genial. Eh, y después, bueno, a mí me gustan mucho las películas de Ibli, de Jiburi, como le dicen en japonés, este, me gustan mucho también, y yo qué sé, me voy, me voy a olvidar seguramente, no sé, de las clásicas, a mí me gusta también Gambaster, me gusta Macros, este, Macros, Macros Plus, eh, me encanta, es una serie de ovas, y también con música de Yoko Kano, no es casual. Me gusta mucho dentro del universo Macros. A mí personalmente nada más me gusta Macros y Macros Plus. No me gusta Macro 7, Macros, bla, bla, bla eso no me gusta. Este, ahí después hay una serie de, bueno, un manga que es eterno, no, no, realmente no recuerdo si he terminado. un OVA también dando vueltas que es muy viejo, que es Five Star Stories de Amano, de Yoshitaka Amano, que es hermoso. Eh, y bueno, y después me gusta mucho lo que es, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi me parece una comediante excelente. Fuera de Ranma Mesonikoku, me resulta recontra graciosa. Uruzei Atsura también. Este, estoy hablando de cosas viejas, ¿no? Eh, o clásicas más que viejas y de lo nuevo eh, bueno a mí me gusta mucho uno que se llama Devil's Line que tiene un dibujo muy sencillo de manga te estoy hablando pero que es de ¿no? vampiros pero más o menos por ahí que es interesante eh, y después también estoy descubriendo mucho los mangas o manguas chinos y coreanos este, creo que ellos han, ¿no? tienen como un mercado interesante, los webtoons este, están buenos y, y, y bueno, esta cosa de internet nos permite leerlos. Y en, en Netflix eh, hay mucha porquería también. Eh, algunas cosas las veo, otras no. Eh, pero la verdad es que me cuesta hacer un, un top de animes y mangas. Sí, eh, seguramente ahora estoy pensando en voz alta, pero cuando termine <ríe> me voy a acordar de algún otro nombre. Pero ahora estoy más que viendo anime, estoy leyendo mangas. Y, y estoy leyendo principalmente una china este, que, que es una historia de BL que se llama 19 days 19 días, que es una comedia que es muy graciosa un estilo, un estilo de dibujo que me encanta este, que sale por Weibo por, la, por Twitter de, de China, que está muy bueno y, y después sigo varias, más pedorras, menos pedorras así este, eh, por, por distintas páginas que las leo principalmente en inglés eh, eso bandas orientales no no no tengo, no tengo un top de bandas orientales este, a mí en general me gusta entender la música que escucho entonces eh, me puede gustar la melodía pero me gusta saber de, de qué va la letra digamos este, entonces por ahora digamos, algunas cosas en japonés las entiendo otras no pero eh, no, no conozco, no me gusta el pop, o sea, eh, entonces eh, me gusta el rock, o me gusta el pop digamos, no es que no me gusta el pop, pero no, no, me gusta más el indie, hay un par de, sí, de, de no de bandas, sino de solistas japoneses que me gustan, pero ya te digo, no tiene nada que ver con la música de Annie, Merinac, por el estilo, ni que se le parezca, digamos. Este, ni BTS, ni, ni, ni Super Junior, ni nada de eso, no me gusta, ni nada que se le parezca. Este, entonces, este, no, no. Eh, son artistas así, solistas japoneses, hombres y mujeres, que es esta cosa más indie, tranqui y demás, ahora no me puedo acordar este, los nombres. Pero, pero los escucho por, por, por YouTube, digamos. Este, me los hizo descubrir YouTube, y después los tengo en Spotify. Pero bandas orientales, no conozco un par de, de nombres, este, pero no, no es algo mucho que no, no, no, no conozco tanto como para decir cuál me gusta. Y con respecto a Open y ya, a esta altura ya es como que ha pasado tanto tiempo que no, no sé. Este, la verdad, no sé. Eh, volviendo al tema, Cabo Bebop tiene música, o sea, genial todavía la pasan como, como este, en los programas de televisión y, y el ending es maravilloso, o sea, los CDs de Cabo Vivo son los tengo, son geniales. Eh, bueno, macros Plus también me gusta mucho, con, tiene esta cantante virtual que es Sharon Apple, que está buenísima, y y después, este, como pedorros, eh, que me duelen los oídos, el de Psycho Pass. La historia me gusta, la de Psycho Pass. Me parece horrible la música así medio tecnosa este, del opening. Eh, y después clásico, Sailor Moon tiene un opening muy lindo. Eh, qué sé yo, los japoneses le ponen onda a, la, a, a las aperturas y, y los cierres. Te gusten o no te gusten, a, en general no pasan desapercibidos, ¿no? Bueno, fuera del mundo del manga y el anime, a mí este, me gusta me gusta la ciencia ficción, me gusta leer y ver películas de ciencia ficción, siempre, de toda la vida. De hecho, el género que a mí me gusta también dentro del anime y el manga es la ciencia ficción. Eh... Como que recomiendo, bueno, esto que yo te decía antes, ¿no? De los autores chinos o coreanos, me parece que le están dando una vuelta de tuerca, en especial en, en cuanto al dibujo, ¿no? Porque es como que por mucho tiempo el cómic o fue de estilo realista norteamericano, europeo o japonés, ¿no? Con, con los caracter las características que conocemos. Y hoy por hoy veo que muchos artistas asiáticos... Eh, se desprenden un poco de, de los dos estilos, ¿no? Entonces, tenés, eh, no sé, eh, artistas que dibujan orientales, asiáticos, de ojos rajados, si querés, o, le, o, o, o tiran el dibujo para ese lado que está muy bueno. Y, y eso es interesante. Y bueno, fuera de. Me parece que Webtoon, por ejemplo, este, como aplicación está bueno porque le da la posibilidad a mucha gente de iniciarse en esta industria que sabemos que es difícil y que, bueno, cuando nada más había casas editoriales y no estaba internet, era más difícil todavía. Yo veo en Webtoon que hay un montón de artistas nuevos. Este, eh, que se dan a conocer a través de ese canal, y me parece que es súper copado. O sea, en ese sentido, la tecnología me parece que ayudó un montón. Y, y, y bueno, recomiendo eso, ¿no? Si uno quiere descubrir eh, historias, descubrir artistas, Webtoon y aplicaciones similares, este creo que, que, que es este, un buen camino.